Gracias. ¿Eh? Gracias, señor Presidente. No sé si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de ver un vídeo que se ha hecho viral estos días en que aparecía un profesor asociado participando en un concurso de televisión. Ese profesor asociado decía que había tenido que abandonar su trabajo porque, a pesar de que adoraba su profesión, Gracias. a pesar de que adoraba su profesión, estaba cobrando 250 euros al mes y no le compensaba pagar ni la gasolina. También explicaba que su caso no es un caso particular, sino que se ha convertido eh, a menudo en la norma en las, en las universidades públicas. En muchas universidades públicas, en efecto, los profesores asociados suponen más de la mitad de las plantillas con unos sueldos por debajo de los 800 euros. Muchos, de hecho, llevan encadenando este tipo de contratos durante, durante muchos años y lo mismo ocurre en muchos centros de investigación con becas que se tienen que ir renovando constantemente y cobrando una miseria. Quizás. Estaría bien, sería positivo que los altos cargos del Partido Popular se pasaran una temporada trabajando en esas mismas condiciones. Probablemente aprenderían una, una buena lección y legislarían de un modo diferente. Esta situación explica por sí sola por qué en torno a 40.000 de nuestros investigadores e investigadoras se han tenido que marchar a trabajar fuera de España. Piensen, señorías, en el coste que supone para el Estado hacerse cargo de la educación de miles de profesionales desde su enseñanza primaria hasta su etapa doctoral. Que invirtamos en ellas tantos recursos para que después tengan que marcharse a poner sus conocimientos al servicio de otros países es, es un drama. De hecho, el último informe de la Confederación de Sociedades Científicas de España apunta claramente en esta, en esta misma dirección. Cito textualmente. Mantenerse en la ambigüedad de destinar recursos a unas actividades de investigación que no se es capaz de valorar y cuyos resultados no se aprovechan de una forma eficaz en el ámbito del propio país, aunque sí por parte de otros países, no parece que sea una buena forma de ejercer la política. Y, en efecto, no parece que sea una buena forma de ejercer la política. A este panorama desolador hay que añadir otro factor más, que es el factor de género. Las mujeres están fuertemente discriminadas también en el ámbito de la investigación. Según el estudio publicado por la Oficina Precaria, casi un 45% de las mujeres entrevistadas declaraban haber sufrido discriminación en su lugar de trabajo y el 68% declaraban tener como superior jerárquico a un hombre. De hecho, es bastante curioso ver eh, los gráficos en que los porcentajes de mujeres desde su etapa de estudios hasta... Eh, los mayores rangos de jerarquía y de responsabilidad no hacen más que disminuir y mientras tanto, en el caso, en el caso de los hombres, no hacen más que aumentar. En definitiva, nuestras investigadoras e investigadores tienen que vivir en una situación de inestabilidad y de, y de estrés constante, sin saber qué ocurrirá con ellos dentro de unos meses o de, o de un año, sin un sueldo digno para vivir y sin apenas posibilidad de promoción es una situación que está marcada por la precariedad y la falta de expectativas, por la imposibilidad de desarrollar una carrera profesional. Y, tengámoslo claro, el trato que reciben nuestras investigadoras e investigadores es el trato que se le dispensa a nuestro sistema de innovación en su conjunto. Si tienen que sobrevivir en una situación de enorme precariedad, es de esperar que en el conjunto de nuestro sistema de innovación sea, eh, prime, especialmente, la precariedad. Por eso, proponemos estas dos enmiendas para abordar no solo las inversiones agregadas, sino también la situación concreta de los trabajadores y de las trabajadoras. Muchas gracias. Muchas gracias senador Martínez, por el grupo...